Es KNP, hemorragia, pluma de un poeta asesinado. Esta letra me hace sentir muchas cosas. Y me voy a sacar el rapeo a la primera. Ahí va. Un chico tímido que creció sin un gramo de comprensión Que desde bien chiquito era apodado por el marginado La calle no es mucha pero desde siempre sentí una glock Disparándome en el pecho y aguantando cual soldado Tenía amigos, se aburrieron de mí, tenía una mejor amiga Me presentó al rap, me mandó al carajo y yo le mandé rimas El honor no es algo que puedas encontrarte en cualquier avenida Mientras que la traición resurge al doblar cada esquina A mí no me vengáis de penas que yo soy la propias penas si mi evasión era acercarme a la muerte con sus cadenas respeto para mis padres a pesar de haber intentado que me olvidase de lo que una curva en el rostro me había creado ese mismo por el que han chorreado tantísimas lágrimas en tantas veces que no se puede contener ni un mililitro más yo intentaré volar con libertad como un puto águila pero de seguro que vendrá a tocarme los otros subnormal huesos quemados la cima yeah. años olvidado de tanto escribir rap, uh. no siempre me la sudao. La mierda que me lanza yeah. con el cráneo reventado, pase de la venganza. Uh. Huesos quemados, la cima yeah. años olvidado de tanto escribir rap, uh. no siempre me la sudao. La mierda que me lanza yeah. con el cráneo reventado, pase de la venganza. Uh. Normal que colegas sin inteligencia me dejasen por conveniencia, mi mente la disip Imposible para cualquier ciencia. Y las jodidas sillas eléctricas americanas envuelta de fresadoras que me obliga a infligirme más daño. A cada hora, la peña real que poco me ha fallado o aún no lo ha hecho. Son los chavales de kick Hop y los otros que pasan el balón. En mi campo de concentración abundan los que le Y solo quedan cenizas de lo que era un buen corazón. Vale los cojones de mi tito por conseguir apañarme el ordenador. Y que con algo de esfuerzo grabase mis tristes versos. Claro que esta mierda lleva una simple dedicación A los que me apoyan paz Y a los que me jodieron un par de besos A mi él le hice una letra Le pareció una mierda vacila la hora de ella Nadie más le hará jamás poema Y hey, tú, diviértete mientras pueda Que cuando te rechace un intento de detalle Alguien que quiera Comprenderás lo que hiciste Pero no me alegraré de que algo te duela Huesos quemados Ansia lástima, yeah. años olvidaos de Tanto escribir rap, uh. no siempre me la sudao La mierda que me lanza Con el cráneo reventado, pase de la venganza, uh. huesos quemados. Ansia lástima, yeah. años olvidaos de Tanto escribir rap, uh. no siempre me la sudao La mierda que me lanza Con uh. el cráneo reventado, pase de la venganza, uh. FRIKI. Más de una vez, pero me levanté. Encendí la consola al play ya tomas por culo cada uno de los problemas Tengo el talento de sublimar rabia en los textos crecian al y la fe ¿Cómo? Estoy ya de nada te sirve un micro si no tienes cuatro o cinco ¿Cómo? libretas Ni el dinero ni me va ni me viene Teniendo abuelos que son un tesoro Teniendo a Pablo y a Chihuahua siendo el monger entre otros tantos A mí no me hables de tormenta de arena sin haber tragado el lodo A mí no me hables de mentiras sino de creer lo que hoy te canto A los 14 ya tenía hechas trizas toda mi alma Fue la primera vez que probé a empuñar la pluma a pesar de que fuese cutre, me sirvió como un arma Haciendo una basura, sintiéndome como Neruda Si se si cumplieran los deseos, pediría olvidar todos mis recuerdos han quemado de estar vivo, que mi cuerpo está en un cenicero Ni hay ángeles que me guíen, ni encontraré un camino recto Hoy lloro la gota gorda, pero mañana ya estaré muerto Huesos quemados, ansia lástima Años olvidados, tanto escribir rap No siempre me la ha sudado, la mierda que me lanza con el cráneo reventado, pase de la venganza. Huesos quemados, ansia cima años olvidados de tanto escribir rap. No siempre me la lasurao. La mierda que me lanza con el cráneo reventado, pase de la venganza.